Encuentra las unidades y decenas. Adivina, adivinanza. ¿Cuántas unidades y decenas tiene este número dentro de su panza? ¡Hola, abuela resuelta! ¿Está calculete? ¿Qué estás haciendo? No, no está. Y estoy con este juego. ¿Qué juego? es un juego en el que tienes que encontrar las unidades y decenas que hay dentro de los números puedes decirlas y también dibujarlas en un papel como he hecho yo con este 11, poniendo a la derecha las unidades como bolitas y a la izquierda las decenas en sus cajas rojas que siempre siempre contienen 10 cositas bien ¡Casi sí, chicos, os animáis! Venga, yo os diré un número y diréis o dibujaréis las unidades de y decenas que tiene. Vale, vamos, que empecemos. Aquí tenemos el número cero. Abuela, no toma el pelo? El cero no tiene nada, ni unidades ni decenas. <risa> Así es. Hay cero unidades y cero decenas. ¡Claro! ¡No hay nada que contar! ¡Aclarado! Muy bien, numerilla. Chicos y chicas, aquí va otro número. ¡El 1! ¡Qué fácil! El número uno es el de una sola unidad. Cuando hay una cosa sola, la contamos con el número uno, Como este árbol, que es una unidad. Lo aprendí cuando era muy pequeña. Me lo dijo Hipatia. ¡Claro, numerilla! Y me alegro. De que te acuerdes tan bien. Aquí va otro fácil. ¿Cuántas unidades y decenas tiene el número 10? ¡Chupao! El 10 tiene 10 unidades. Se escribe con un 1 porque todas las unidades que tenemos las metemos en una caja de decenas. Y también con un 0 porque no quedan unidades fuera de la caja. ¡Genial! Vamos con otro. ¡Ojo! Que empieza a complicarse. El 18, que ya tiene dos cifras, un 1 y un 8. ¿Dónde están las unidades y dónde las decenas? ¡Abuela! La misma palabra lo dice. ¡10! Que es el 1 de la decena. Y 8, que son las ocho unidades que quedan sueltas a la derecha. Muy bien. Pues vamos por otro. Decidme las unidades y decenas. ¿Qué tiene el número 25? ¡Facilísimo! El 2 está a la izquierda y no se llama 2, sino 20. Así es que hay dos decenas y luego a la derecha están las cinco unidades. Muy bien, numerilla. Niños y niñas, seguimos con el número 30. Con el 30 empieza la colección de estas decenas ja, ja, ja. La primera pista es que el tren no se llama tres sino 30 Y la segunda que está a la izquierda son las tres decenas Y a la derecha está el cero porque no hay unidades Muy bien numerilla Chicas y chicos a este paso vais a acertar todos los números que quedan Numerilla Ahora vamos a pintar las cajas de decenas tapadas para no tener que dibujar en cada una la diabolita. La dibujaremos como barra roja. Y así sabemos que dentro de cada una hay siempre, siempre 10 cositas. Vamos con el 45. Como el 4 está a la izquierda y se ha cambiado el nombre por el de 40 es porque hay 4 decenas y a la derecha el 5 no se ha cambiado el nombre porque hay 5 unidades. ¡Estupendo! ¡Vamos, que seguimos! Aquí tenemos el 50! El 50! está chupado porque el 5 a la izquierda ha cambiado su nombre por cincuenta. Así es que hay cinco decenas. Y ya está, porque el cero indica que no hay unidades. ¡Me dejáis asombrada! Vamos con el cincuenta y siete. ¡Súper fácil! Si digo 50 es porque el 5 son las decenas. Mientras que el 7 es de las unidades. ¡Muy bien! ¡Vamos con el 60! ¡60! ¡Tiene 6 decenas! Como hay un cero es porque no hay unidades. ¡Riquete bien! Y si ahora os digo el 60 y 6, en este no me puedo equivocar porque hay 6 decenas y 6 unidades. Pues vamos por otro. Aquí tenemos ahora el 72. Este número tiene 7 decenas del 70 y 2 unidades. Vamos terminando con el 80. Pues ya lo tenemos. 8 decenas y 0 unidades. ¡Ya está! Bien, bien y muy bien. Aquí llega el número 95. Cada vez es más fácil, abuela. Este tiene nueve decenas y 5 unidades. ¡Terminamos! Chicas y chicos, lo habéis hecho genial. Quien no acertó alguno que vuelva a ver el vídeo y lo hará cada vez mejor? Podéis seguir jugando con vuestros compas en el cole que hay muchos números más. Hasta pronto, que jugaremos otra vez. ¡Hasta luego, Abuela Resuelta! Queridas amiguitas y amiguitos, hoy hemos repasado cuántas unidades y decenas tienen dentro un montón de números. Si os ha gustado, nos volveremos a ver en el próximo vídeo. Estudiad mucho, jugad más, cuidaros y hasta pronto. Escucha, chavala, chaval.